El Gobierno de Navarra, como hoy también ha hecho el Parlamento de Navarra por unanimidad, va a aprobar el próximo miércoles en la sesión de gobierno una declaración institucional ante la agresión militar de Rusia a Ucrania. Tenemos que reiterar el llamamiento a las vías de diálogo y a las vías pacíficas y diplomáticas. Nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Ucrania y nuestra disposición a activar los recursos que desde nuestras competencias Podemos disponer para acoger a personas refugiadas. He anunciado que vamos a constituir un grupo de coordinación dentro del Gobierno de Navarra para disponer y coordinar de recursos, ya sean sanitarios, educativos, de vivienda, de cualquier otra índole. Todas las instituciones y todas las administraciones tenemos que trabajar coordinadamente y es una voluntad unánime poder ayudar en lo que Navarra pueda y sea posible. Muchas gracias, es que ricasco el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente declaración institucional. 1. El Parlamento de Navarra denuncia el ataque militar de Rusia y reclama su cese inmediato. 2. El Parlamento de Navarra exige el cese inmediato de las hostilidades antes de que se multiplique el número de víctimas, así como el retorno de las tropas al territorio internacionalmente reconocido de la Federación Rusa. 3. El Parlamento de Navarra ...hace un llamamiento a todos los actores... ...para que busquen soluciones al conflicto bélico... ...iniciado por Rusia. 4. El Parlamento de Navarra se reafirma... ...en que la solución de las diferencias... ...debe darse en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. 5. El Parlamento de Navarra insta a las instituciones europeas... ...a atender a las personas desplazadas de Ucrania... ...que están buscando refugio en otros países europeos. 6. El Parlamento de Navarra muestra todo su respaldo y solidaridad con el gobierno y el pueblo de Ucrania. 7. El Parlamento de Navarra convoca una concentración junto a las principales instituciones de la comunidad foral a celebrar a las 12 horas del lunes 28 de febrero de 2022. Gobierno de Navarra. Navarroaco Gobernua.